Tú, huevo, escucha bien Estoy eh, pensando en volver a hacer en un tiempo un Preguntas y respuestas Así que si quieres aportar Deja tu pregunta en los comentarios O bueno, en el bueno, Discord, ¿por qué, amigo? Deja tu pregunta en los comentarios Y yo la estaré, pues, para cuando haga el video Pues le iré respondiendo y así cada uno, ¿no? Y ya está, sigamos con el video Muy buenas, ¿qué ¿Qué tal estamos? Soy a 34 y ya. Bienvenidos a este nuevo videazo en esta ocasión nos encontramos jugando Fall Guys. Eh, no Fall Guys. Amigo. Amigo. Partidaza que me marqué. Eh, claro, amigo. Ya la estoy grabando después, ya aquí con mi voz. Pero eh, la tenía pregrabada. Eh, ahí todo. Porque una partida pues, eh, que gané, amigo. Por lo que pueden ver aquí ya tengo las dos victorias. Antes de iniciar solamente tenía una. Eh, pero y eso, ¿no? Entonces gané una partidaza y salió muy bien. Salió muy bien. Salió perfectamente bien. Eh, y bueno, chavales, ya entrando en el inicio de video, ya escucharon lo que dije hace rato, dejen sus preguntas aquí abajo en la descripción, ya que hay gente nueva, pues que estaba llegando al canal. Pues nada más que decir, iniciemos con esto. <risa> Ay, huevón, frenesí solvático Ay, amigo. Ay, el bicho. Ay, mi madre, el bicho. ¿Sí? Bueno, correr hasta cor Correr hacia la meta, como un desgraciado. Se viene, chavales. Se viene la ep el epic fail. Se viene el epic fail. Puta madre, puta madre, puta madre, huevón. Bien, bien, salgo. Queroro, bendíceme. Jotip, Jotip, queroro. No. Ay, huevón, no, no, no, no. Cuidado, no. Te falto insanidad. Ay, ah, huevón, me a tiré a la suicida. Ay, huevón, me tiré a la suicida. Puta madre. Nice. nice Ya, easy, bro. Easy, my boy Easy, bro You're Easy Dos Tres Cuatro Por si sea, algo Salta ¡Pum! Puta madre, no me salió Eh, sube Dale Corre Bien Buena, buena, buena, buena, buena Puta madre Ok, de puntillas De puntillas my boy. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien De puntillas Vamos a ver, se carga porque el internet es una porquería Amigo, digo, digo, es una porquería de internet Cámbiense a Movistar Bueno, ahora sí Ahora, ¿cómo vamos aquí? Bueno, a ver, vamos a ver si en el medio está la, la cosa que te hace volar, amigo A ver si está en el medio la cosa que te hace volar No, no está, pero aún así podemos intentarlo aquí bueno, me pego un, pu un puto cabezazo con la vaina esa Vale, increíble Bueno, pero se puede Aún se puede, señores Se puede, y el puto reno va a la delantera ¿Torrena? Bueno, el Among Us. No, mierda, no, claro, claro Bueno, vamos a hacer la de Keroro Para los que no tenían el uno, pero es cuando se mueve Entonces Ya, uno, dos no es Uno y dos no es Tres 4. 5 no es. 3 no es. 4. 4 no es. 1 a, 1 a 5 no es. 1. 1 6 no. 1 7 no. 1 8 y 1 10 no. Es 9. 9 segundos. Sí, viene a 9. Ay, sliker oro. No, no. Vámonos. Vamos. Y el último, ¿cómo quedó? Quedó hablando de la Mongus? ¡No, la Mongus. Ay, amigo, ay, buenísimo Buenísimo Bueno, salieron, salieron ¿Qué? ¿Tres? ¿Tres? ¿Cuatro? No sé, no conté Oye, GG's Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, muy buena Amigo, na, quiero, es que para cuando hay Tres directos, o sea, cuando va a la última línea eh, Siempre son Tres directos antes de llegar Cañonazo limpio, ah, este lo jugaba Este, este, este sí, sí, sí. Este sí, sí, este me gusta, este, este sencillito porque es difícil salir eliminado en esta. Pero si me pongo de pendejo me elimino segurísimo, yo te lo digo. Pero esta sí sí, esta es sí. ¿Quién se muere? Ahí se llevó varios. Sí, se llevó uno. Sí sí sí sí, nice, nice, nice, nice, nice. Buena buena buena buena buena buena buena. La hicimos señores, la hicimos. Nice, la hicimos. El regreso auditorio. Bueno, señores, la final. Llegamos a la final. Llegamos a la final. Llegamos a la final. Llegamos a la final, señores. A la final, amigo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Por favor, no sea que es la rueda que. La rueda tocar. Hexanillo. No, no, no, es esta. Iba a decir hexagonía porque en hexagonía soy muy pendejo. Pero en, es, esta, en esta soy peor. Ay, huevón, bueno, exanillo tocó. Ay, amigo, pero es que esta me pone. Me pongo nervioso con esta. Me pongo nervioso con esta. Ay, huevón. Bueno, ¿cómo es? ¿Para dónde va? ¿Para dónde la. Para dónde va la vaina. Ok, es para allá. Ok. Me perdí perdido vida. Oh, puta! Oh, puta! Ok, nice, oh, puta. ¿Acá? Ok, de izquierda a derecha, izquierda a derecha y de, de, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Epa. Vamos para el fondo, con cuidadito, con cuidado, sin saltar mucho. Seguimos los pro tips de Oro, De Oro. Sabemos que Queroro es muy bueno, que sí, Queroro, que sí, que es muy bueno. Que sí, Oro, que sí, que eres muy bueno. Pero Mantra tiene un nivel de más de 8000 y por tenerle fe a Cristo Rey, le gana. Y que sí, algo te que sí Que te, que te que eres muy guapo y que te quiero mucho, Argote Ok, van cinco eliminados Señores, esta se gana Señores, esta se gana Señores, esta se gana Se gana, se gana, se gana Se gana segurísimo Se gana segurísimo, amigo Este está, este está que salta esta está, este y Hijo de puta parió gonorrea triple Hijo de puta, huevón Que se muere, que se muera toda la familia Pero bueno, Que no agarres, cara huevo, coño que... Señores, se puede No saltes No saltes, huevón No saltes no saltes con cuidado. Con cuidado, no saltes. Cuidado. Se, no, se murió este. Queda el pendejo. Queda el, queda el desgraciado. ¡Vamos! ¡Oh, huevón! ¡Huevón, huevón, huevón, huevón, huevón, huevón, huevón, no me jodas. Sí. <risa> Señores, no lo logré. Señores, no lo logré. GG. <risa> sí, sí. Señores, sí, sí. GG. ¡Calamos! Y segunda partida. Segunda partida, Win. ¡Una partida win! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ay, amigo! ¡GG! ¡GG! ¡Ah, huevón! ¡GG! ¡La ganamos! ¡Ahora! ¡Bien! ¡GG! ¡200 elogios! Nah, una mierda! ¡No me sirve para nada! ¡Pero bueno! ¡Nice! ¡GG! ¡Subidísima de nivel! ¡Nivel 2! ¡Nice! ¡Ay, amigo, muy buena! Muy buena, muy buena, muy buena Nice Nice, nice, nice, nice nice. La jugamos re bien La jugamos re bien, huevón La jugamos muy bien Vamos La jugamos muy bien La jugamos muy bien